Lego Service Play es una, es una metodología que ha sido desarrollada en el campo de, de sobre todo la administración y otros ámbitos eh, que nosotros eh, adaptamos para el desarrollo de simulaciones que permitan la planeación y el trabajo colaborativo alrededor de proyectos creativos y más específicamente de proyectos audiovisuales. Bueno, el método Napkin, que fue la combinación que le hicimos, al método Lego Serious Play Consiste es el trabajo ya con eh, servilletas, específicamente lo que hace aquí la persona que asiste a esta metodología es trabajar un concepto, llevarlo al dibujo y a partir del dibujo poder eh, volver más concreta la idea. Eso posibilita eh, activar el pensamiento eh, visual y con eso pues, hacer mucho más, eh, más fácil que todos los, los procesos que en un momento son eh, oralizados, son verbales, en este momento se vuelven mucho más concretos porque ya podemos ver imágenes. Aspecto fundamental, no existen respuestas equivocadas. Este es un proceso de construcción individual y colectiva. Vamos a hablar respecto a las construcciones, a los modelos, a las ideas. Nunca respecto a los sujetos, respecto a los individuos. De otro lado, Lego lo que permite es activar otro tipo de inteligencias y otro tipo de sensibilidades que apuntan más a lo visual, a lo táctil pero también a lo conversacional y a lo narrativo entonces permite explorar sobre un, un mismo tipo de herramienta distintos tipos de sensibilidades y distintos tipos de inteligencias y eso le permite a cada uno de los eh, participantes en los ejercicios de creación y planeación colaborativa exponerse contar sus ideas con mayor fluidez que si lo hiciéramos a través de una sola manera eh, a través de solamente conversar o solamente escribir Es importante que escuchen al compañero porque muchas veces yo tengo en mi propuesta algo que yo creo, que yo pienso, pero que él ve algo adicional que yo no he visto y eso me permite a mí potenciar mucho más mi mis ideas. Entonces esta podría ser como, la, como, o sea, como cuando yo decidí estudiar la carrera de comunicación y el señor es como todo lo que uno pasa cuando, cuando entra, todas las preguntas que uno se hace entonces ese pues señor, señor es como que bien, le da, no? miedos, un, como el como miedos, miedos, Y miren o sea, que tiene cara de malo. de malo, tiene cara de malo a mí me gustó algo que vieron ellas que pues yo no lo había visto así y, y lo que dijo la verdad es que el, el primero tiene cara de malo y que es el momento en el que uno dice ¿qué será que si es lo mío más que a mí me pasó porque yo estudiaba negocios muchas veces es muy difícil eh, en primera instancia pensar un concepto cómo yo lo vuelvo concreto con una ficha o con un dibujo eh, cuando los estudiantes se, se encontraban con esta primera eh, con esta premisa pues el, el, el primer impacto era no lo logro, no puedo hacerlo porque es una idea, es un algo muy abstracto, ¿cómo lo hago para hacerlo, con, cómo hago para hacerlo concreto? Pero cuando ya se metían en la dinámica, lograban sacar estrategias muy interesantes y lograban volver objetos, esas ideas que en un principio fueron tan abstractas y fueron tan difíciles pensarlas, luego las veían ya hechas materiales ahí.